Vacaciones con un Conoró Mil canciones con un solo dos Las mansiones se quedan en draw que rezan si suena low Poco drinking solo loco, Explosiones baby molotov Cambio el juego like Kalashnikov Matado por estrés y no por el cold. Mi habitación como la de Moon, Mi corazón te seco, Falta calor la brisa llegó Encerrado en trisa me dejó Leaves a Inviernos internos son críticos Infiernos y cielos son míticos Soy yo sin hire, Pienso cada paso y yo fui empire No compro con no de nadie ah, uh, uh, uh. Tarde cerebral no es ser de calle Estoy perdido dentro de este valle Todos lo real que me piden fire Resound. Salsa con el gringo por los solo beats. con y balanzas pasar un poco más de mí. Mi brain no descansa en el domingo como todo real. La oscuridad me alcanza y no distingo lo negro y lo vacaciones con un cono road. mil canciones con un solo do. Las mansiones se quedan en draw. Saben que rezan si and Low. Toco drinking solo con, lo con Explosiones, baby molotov. Cambio el juego en like la no por el estrés, yo no por el co.